Amigos pescadores, nuevamente visitando Villa Cañás, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy vamos a salir a realizar una notita acá junto al guía Daniel Gasol, eh, bueno, muy conocido por todos ustedes, y también, bueno, nos está acompañando eh, Miguel el Flaco Gonela, también un reconocido guía acá de, de mucha trayectoria, de muchos años acá en Villa Cañás. Eh, bueno, vamos a ver cómo está la pesca. Según Daniel nos comentaba, bueno, estaba saliendo... Bien, empezó a picar eh, firme, mucha cantidad de pique, cambió la temperatura del agua, cambió la temperatura ambiente y esto hizo que el pejerrey comience a activarse otra vez, comience a picar. Está saliendo pescado mediano, chico y mediano y siempre alguna sorpresita de algún matungo tenemos. Eh, así que bueno, eh, el día, un poco de niebla ahora a la mañana, vamos a ir navegando despacito eh, porque está bastante peligrosa la laguna, ha bajado bastante, hay mucho palo, pero bueno, acá Daniel la tiene clara, la conoce bien. Así que, buenos días Daniel, te damos la bienvenida al programa ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, buenos días a toda la gente del programa Bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena pesca de pejerreyes acá en Laguna La Zoraida Y, y probar algunos equipitos nuevos que, que ya tenemos para, para tirar el agua listos acá en la laguna Perfecto, ya vamos a ir mostrando, ahora cuando despeje un poquito qué líneas están usando, qué equipos, qué caña, como para que el que venga ya sepa con qué equipos venir, sino tener que estar improvisando arriba de la embarcación como generalmente ocurre en estos casos. Sí, sí, equipos muy, muy livianos, eh, es lo que se está usando, bollas chicas, bajadas muy cortas y anzuelos no muy grandes, anzuelo 1 o a lo sumo 1-0 como, como mucho. Perfecto, listo, ya estamos navegando. Acá también vamos a presentar a quien nos va a acompañar ahora, nuestro amigo Miguel, el Flaco Gonela. Buen día, Flaco, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buen día, buen día, muchachos. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en este día. Dale. Un poco, un poco fea la, la jornada por la niebla, pero vamos a buscarle la vuelta a ver si podemos sacar unos buenos peques acá en la zona. Dale, perfecto. Ya estamos saliendo acá del canal. Vamos. No sean espalmete. Bueno, bueno. Ahora sí, uno de los bueno. pescaditos lindos de acá de la Zoray. Echa un peje de medida lindo, 30 centímetros. Perfecto. Todo a flote, Miguel, y, cort y cortito. No, 10-12 centímetros. Bárbara, bárbaro. Muy bien. Bueno, acá viene Eduardo con otro pejerrey. Un muy lindo ejemplar. Bárbaro. Espectacular. ¿Eh? De a poquito va mejorando. Sí, sí, sí. A hay lo mucho largo. pescado este también. eh sí, Lo que pasa es que hay muchos chiquitos que, bueno, por ahí no le da tiempo al grande a arrimarse a él, Pero muy entretenido. Realmente es para pasar una jornada puro pique. Recomendamos a Laguna de la Zoraida. Pesquero Luis Robé. Este fin de temporada va a ser fantástico. Fantástico. Apar eh, también vamos a agradecer a Cacho. A Walter Acosta quien nos provee la carnada y en esta oportunidad nos dio la, la mojarra para realizar la nota. Así que bueno, muchísimas gracias Walter. Este, que también van a aparecer los teléfonos de ahí en pantalla. Y, bueno, por supuesto, agradecer a Daniel, agradecer a Miguel que hoy nos están acompañando para hacer esta nota y poder mostrar en imágenes a todos los, los televidentes cómo está en estos momentos Villa cañas Laguna de la Sora y de Acá Pesquero Luis Robé. bien, un rato más. Bien, aclaremos también Eduardo que estamos a 2 de agosto. 2 de agosto. Martes 2 de agosto. Martes sí, sí. 2 de agosto, Eso. estamos comenzando este mes. Y bueno, y también lo que, lo que es muy importante el tema de la temperatura. A medida que va calentando el agua, que se va asentando la, la temperatura sobre el mediodía, eh, ahí es donde empiezan los mejores ejemplares y el pique se hace cada vez más constante. Más firme, más constante. Sí, sí, tal cual. Tal bueno, cual. perfecto, seguimos. Acá venimos con otro pescadito Bueno Un poquito más lindo Perfecto Miguelito, muy bien Hermoso pejerrey Bueno, vamos a seguir entonces sí, Está que muy entretenido es con, el día Es continuo el pique ¿eh? continuo. Es continuo, eso es lo que Ahí vale la línea y al toque tenemos pique. Perfecto, muy bueno Que sepa la gente que van a venir Y va a estar entretenido todo el día Una jornada maravillosa Para pasar en Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Bueno, lindo tamaño, Miguel. Lindo tamaño, ese es un poco mejor, un poco mejor tamaño. Dale, seguimos. Bueno. Otro, parejito, parejito. Bárbaro, Miguel. Estamos. Ya estamos promediando el mediodía. Vamos a hacer una notita de 3-4 horitas solamente hoy. Así que bueno, creo que está a la vista la bondad del espejo, las bondades que tiene esta laguna Muy bien poblada, mucha cantidad de pescado Así que bueno, ya un ratito más vamos a estar haciendo el, el cierre de la nota Acá con nuestro amigo Dani Gasol, Miguel Gonena, el flaco Desde Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Bueno, acá viene Eduardo con otro ejemplar Pica y pica, ahí ¿eh? sigue el pique, ¿eh? Sí, permanente, permanente. permanente. La permanente. verdad que muy entretenido se hace el día de pesca. Este pescadito chico y mediano, pero realmente es para entretenerse, para sacarse las ganas de clavar pejerrey, para practicar, probar boyas, probar líneas, porque el pescadito está. Sí, también aclaremos que siempre tenemos alguna sorpresita de algún pescadito sí. interesante que están presentes también en la laguna. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, seguimos. Bueno, estamos filmando, Miguel y Daniel, los dos, los dos con pescado. Esto en vivo, ¿eh? así está. Acá estamos, acá Así está hoy el pique en La Zoraida. en Villa En vivo. Más clarito. Martes 2 de agosto del 2022. Realmente se ha activado el pique de una manera tremenda después del cambio de temperatura. Cambió la temperatura del agua, cambió la temperatura del ambiente, bueno. Ambiente, bueno, y acá está la respuesta. Así que bárbaro, muchachos, felicitaciones, bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. seguimos. Gracias, seguimos. Grande y se la seguimos. Bueno, acá tenemos otro hermoso, es... hermoso es... ejemplar. Espectacular, Miguel, bárbaro. Bonito, Miguel. bárbaro. Todo parejo el pescado, che. Muy bueno, muy bueno. Y mucho pique. Buena cantidad. Y muy buen tamaño. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada acá desde Villa Cañás, Laguna La, Zoraida, Piquero Luis Robea, hicimos una nueva visita. Hoy martes 2 de agosto del 2022 Bueno, para mostrar un poquito cómo seguía el pique, porque teníamos buena noticia acá de Daniel y tanto Daniel sí, sí. como el flaco este, nos habían informado que había se había reactivado bastante el pique con el cambio de temperatura, así que bueno, nos dimos una vuelta para poder levantar una, unas imágenes para el programa y que bueno, que todo el mundo, todos los aficionados que les guste venir a pescar, sepan que una alternativa más, una salida más de pesca, más ahora con los días lindos, que ya aflojó bastante bastante el frío, el que no quería pasar frío, bueno, es una, un momento justo, todo agosto, septiembre, octubre, acá se pesca prácticamente hasta fin de año, después por supuesto, cuando empiezan a apretar los calores fuertes, no solamente el pejerrey, se resiente un poco, sino que también los pescadores le esquivamos bastante. Así que, bueno, eh, agradecerte a vos, Daniel, por bueno. habernos invitado y habernos este, avisado y mantenernos tanto como está el pique, más que todo también para la gente que, que está viendo el programa. Así que, bueno, agradecerte y, y la oportunidad que invites a todos los aficionados a que se lleguen acá a compartir un día de pesca con vos. Bueno, muchísimas gracias a vos también, a toda la gente del programa. Y, bueno... La verdad que pasamos una jornada espectacular, a pesar de haber estado pescando un par de horas. Tres horitas. Sí, sí, o sea, son... dos tres horitas. Eh, estuvimos retrasados un poco por el tema de la niebla, mucha niebla para navegar, fuimos con mucha precaución, eh, llegamos al lugar de pesca y enseguida empezó a picar. Muy, pero muy, muy bueno el espejo para poder pasar un día espectacular. Porque hay pique en forma permanente de diversos tamaños y se hace muy entretenida la jornada. Perfecto, perfecto. No nos queda más que agradecer acá a Pesquero Luis Robea, que siempre nos abre las puertas para, para hacer nuestras notas. A Carnadas Cacho de Gualte de la Costa, que ya bueno agradecimos mientras estuvimos pescando, pero también volvemos a agradecer. Y por supuesto, como siempre, a Paya Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas. Así que bueno, para toda la gente del Pescador TV, Pedro, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que disfruten de este programa y los esperan acá en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea junto al guía Daniel Gasol y también el Flaco Bonera. Muchísimas gracias. Nos vemos los la esperamos. próxima. Los esperamos.